Hola, hola, hola, parece que ya estamos en vivo, hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, déjenme nada más validar que ya estemos transmitiendo el vivo en Facebook, denme un segundito por aquí, parece que ya, ok, por aquí no, en un segundo. Sí, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos todos a este live. Me da mucho gusto estar por, a, por aquí el día de hoy. Hoy nos estamos conectando hasta Noruega, hasta Oslo, Noruega, con nada escalante. Ada, para ti ya es de noche. Entonces, sí. para ti, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, acá de noche son las 8 de la noche. Muy bien, muy emocionada otra vez conversando contigo. Ya no estamos haciendo íntimas. Sí, claro, claro. Ya estamos ¿no? súper conectadas con todo esto preparativos del Congreso. Me da mucho gusto tenerte aquí, Ada. Para todas las personas que nos están viendo, les comparto que Ada es una de las nuevas conferencistas del Congreso Mujeres que Trascienden en su segunda emisión. Ella nos va a hablar de un tema maravilloso y, bueno, por supuesto que Ada tiene un montón de cosas que compartirnos, pero me gustaría, Ada, primero presentarte con esta comunidad que tenemos eh, aquí en esta plataforma a través de Facebook. Y platícanos un poquito quién eres, Ada, platícanos a qué te dedicas, cómo llegaste a donde estás ahora, eh, en donde ya eres toda una escritora y tienes no solo un libro, sino ¿no? más de un libro. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo eh, primero empiezo por el final, me inicié con esto de conociéndote a ti, fue por medio de Beth Casaponza, que es el líder de Mujeres Dream Boss, y participé en la feria virtual de Nueva York. Y de ahí, bueno, ha sido uno, una cadena, uno tras otro, invitaciones para acá, para allá. Y todo esto comienza realmente el año pasado. Agosto del año pasado se inicia mi carrera de escritora. Y a mí me da la impresión de que yo lo he hecho toda la vida. pero Claro, oye, ahorita sí. que dijiste agosto, a mí se me hizo como si ya tuvieras una, ¿no? diez años siendo escritora. Sí, me sí, sí, es que lo siento, lo siento así como que ya tengo 10 años. Bueno, tengo dos libros que están ahí. Eh, publicados ya. El tercero estoy trabajando con Best, que vamos a hacer un libro en conjunto de la serie de, de Mujeres Dream Boss. Además tengo yo eh, el tercer libro mío, eh, Camino también. Y bueno, se, se, tengo muchos planes acerca de, y aparte del libro yo también doy cursos de escritura, escritura terapéutica y escribir un libro en siete semanas. O sea que desde el año pasado acá soy otra mujer, nadie me conoce. Ok, me encantan esas transformaciones cuando nos sentimos literal otra mujer. Yo creo que llegar a ese momento en donde ya nos sentimos otra persona eh, no es fácil y hay un gran camino detrás. O sea, no, no fue magia y no fue de la noche a la mañana que, que llegaras a... A hoy poder disfrutar y gozar de todos estos logros y no y me da muchísimo gusto por ti y yo sé que la escritura ada te ha traído un montón de bendiciones te ha traído te ha abierto mucho las puertas ya hemos platicado acerca de esto pero compártenos un poquito para que la gente sepa cuál fue esa historia que te llevó a escribir un libro bueno la, yo me inicio como escritora eh, cumpliendo un deseo de mi madre mi madre quería que le contara al mundo la historia que ella había sufrido toda su vida y siempre tenía las excusas que todos tenemos, hemos tenido alguna vez antes de pensar escribir es difícil, no se puede, es muy caro, eh, cómo lo voy a hacer quién me va a publicar, quién se va a interesar y bueno sucedió que lo hice y no me arrepiento lo, desgraciadamente tuve que hacerlo después que ella muere porque ya es que cuando la persona desaparece dice, ¿por qué no lo hice? Y eso es lo que yo trato de decir a las personas, no esperen que llegue ese momento, hagan la hora, o sea, no, no esperen que ya el último día ya no tengan la oportunidad. Pero antes de esto, eh, yo tenía una vida totalmente diferente a la que tengo ahora. Yo trabajé muchísimos años como contadora. Trabajé con los números, o sea, de libros contables a libros escritos, <risa> pero otro mundo totalmente diferente, o sea, la gente que me conoce de muchos años dice, has sufrido una transformación tremenda, o sea, soy otra mujer, mucho más ánimo, con mucho más, eh, o sea, siento que estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer, es, eso maravilla. es lo que realmente siento, que me Qué apasiona. Maravilla. Qué maravilla. Siento que es como, como si estuvieras en, en una cúspide de un muy buen momento en tu estado de flow, haciendo lo que te gusta y lo más importante es que también lo estás compartiendo con la gente. Yo creo que cuando, cuando este florecimiento que tenemos como mujeres eh, lo compartimos, yo creo que se expande y, y se convierte en un círculo vicioso. Bueno, no vicioso, sino virtuoso, sí. este, muy positivo y, y me sí. da mucho gusto que estés ahí. Eh, y platícanos un poquito, Ada, de esta parte de, de pronto como no quedarnos limitados cuando alguien nos dice que no podemos, porque seguramente tú, yo, las mujeres que nos están viendo y las personas o las mujeres que nos van a ver más tarde en diferido. En algún momento hemos escuchado esta frase de no puedes. A lo mejor esa frase de no puedes te la ha dicho alguien externo, te lo ha dicho alguien a tu alrededor. O a lo mejor te lo has dicho tú misma, ¿no? Entonces, muchas veces estamos como muy ancladas a esta frase, pero creo que tú tienes como justamente una historia para mostrarnos que, que eso no es cierto, ¿no? Que sí podemos. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, Bueno, toda mi vida ha sido un no puedes, eh, eso no se puede hacer, tú eres mujer. <risa> eh, dentro de mi ser yo creo he sido una rebelde toda la vida. Eh, nunca me ha gustado que me impongan las cosas, hasta el día de hoy no me gusta. A lo mejor son cosas que debo hacer, pero no me gusta que me impongan. Me gusta hacerlo por convicción. Y sí, desde muy niña eh, se me prohibieron muchas cosas porque, claro, nací en eh, una, una época de los años 60, mi padre era un, una persona mucho más, eh, o sea, mayor. Tenía 25 años más que mi madre, entonces era un hombre autoritario. Eh, déspota que lo que él decía era ley entonces yo como mujer no tenía nada y yo sufro mucho en, el, en la niñez eh, por abusos por maltrato y siempre se me dijo que bueno tú allá tú no puedes y por favor callado no todo esto y eso yo hablo en mi segundo libro y, y llega un momento que tú dices bueno aquí yo rompo con todo el hecho solamente que yo a los 17 años tomo la drástica decisión de decir, yo corto con todo mi pasado y emprendo un futuro. 17 años es una edad tremendamente frágil. Yo tengo una hija que ya wow. tiene 17, va a cumplir 17, perdón. Y yo la veo a ella y digo, es que yo, esa no puede haber sido yo. O sea, yo vivía otra, otro mundo, otra vida llena de cargas, de, de sufrimiento, donde era, era doloroso. Y, y yo tomé esa drástica decisión. Dios mío, digo, qué fuerte fui. Pero no me daba cuenta la fuerza que yo tenía dentro de haber roto con todo. Me fui a un país donde vivo ahora que no sabía el idioma. A pesar de que mi madre era noruega, yo no sabía el idioma porque nunca se me enseñó, no se me permitió porque eh, en casa con papá no hablaba noruego. No se permitía otro idioma que el castellano. Entonces no tuve que venir acá a aprender de cero eh, la cultura, el idioma, todo, todo entonces con 17 años imagínate, fue, pero dije soy libre, soy libre pero ahí donde vienen las cargas después, tú sientes una libertad eh, por partes, porque sientes libre de todo ese yugo que tenías anterior pero ahora vienes, como tú decías, tú no puedes hacer eso tú, todos esos pensamientos comienzan a batirte y, y claro, llevo un Años, años transcurrieron hasta que yo me doy cuenta que no, esto no puede seguir así. Pero yo siempre he luchado, siempre he sido esas personas que no, no me he quedado callada, siempre salgo adelante, pero había una lucha constante dentro de mí que decía, bueno, ¿qué es lo que pasa conmigo? Y eso yo lo revelo en el libro, qué había sucedido en mí, por qué yo realmente siempre tenía ese, ese dolor dentro, que no podía hacer nada con eso, ¿no? Pero sucedió el milagro que dije, hablé. Cuando tu boca calla, el cuerpo habla. Claro, y, claro. y, y qué interesante esto que dices, este, Ada, qué valiente, la verdad es que a los 17 años haber tomado esa, esa decisión, se me hace algo sumamente valiente porque como bien dices, es una edad muy vulnerable, es una edad donde a lo mejor todavía no tenemos eh, independencia total o claridad en muchas cosas, y, y yo creo que fuiste una mujer muy valiente y gracias a esa valentía, pues hoy estás acá, ¿no? Entonces, creo que me, me inspira mucho como, como escuchar tu, tu historia. Y justamente en el Congreso, Mujeres que Trascienden, nos vas a compartir una conferencia maravillosa donde vas a profundizar sobre el tema de dolor, ¿no? Ya lo mencionabas hace un momento que no para ti eh, ha sido como todo un desafío de lograr superar el dolor. Y, y yo creo que las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos tocado el dolor, nos hemos cruzado con el dolor por diferentes historias, diferentes circunstancias, diferentes situaciones de vida. no eh, Y yo creo que el dolor es parte de la vida y, y en lugar de huir de él, que es lo que generalmente queremos hacer, yo creo que más bien es aprender a, a, a observar ese dolor, eh, a observar la parte de evolución, ¿Hacia dónde te va a llevar ese dolor, Ada? ¿Cómo, ¿Cómo te suena esto? Claro, porque el dolor en sí no es malo. El dolor es parte de la vida. O sea, tú tienes que saber qué te duele, porque si no sabes qué te duele, no sabes que está bien. O sea, eh, tiene que haber un contraste, porque si todo está bien, nunca vas a saber que estás bien. <ríe> o sea... ¿en claro. Te... Porque si un día te, te, cortan, te cortas el dedo, te va a doler. ah mira, tengo un dedo. Y cuando te falta, te vas a dar cuenta que te falta. O sea, el dolor es... Indispensable para que nosotros podamos sentir. Pero la diferencia de eso es mantenerse en el dolor y hacer del dolor tu estandarte. O sea, me duele, eh, pobre de mí, soy víctima, y ahí ya pasa a ser otra cosa. Eso ya no es sano. Sano claro. es sentir, que me duele el cuerpo porque me resfrié, porque esto me acuesto en la cama, todo, ya, listo. Pero si hay un dolor que profundiza, que ya viene constante, y no para y siempre está ahí, tienes que averiguar de dónde, dónde está la fuente del dolor. Porque claro. no es normal que tú tengas un dolor constante toda la vida, porque como te decía, el dolor es normal, tenemos altos y bajos, pero un dolor que esté todo el tiempo ahí y no hagas nada con él, algo está claro. mal. Claro, claro, totalmente, me hace total sentido y me llama mucho la atención esto que dices, ¿no? ¿De, de cuántas veces nos estacionamos en el dolor, no? Eh, y nos, nos quedamos ahí en esa postura de víctima, de yo no lo puedo hacer. Y bueno, si además de estacionarme en el dolor estoy teniendo esta creencia de que no puedo hacerlo, de que no puedo superarlo, o alguien en mi entorno me está diciendo no puedes, pues bueno, la, la mezcla se convierte en una bomba y, y es bien interesante poder ser conscientes de eso, ¿no? Voy a saludar aquí a las personas que están en vivo, están viendo nosotras eh, maravillosas escritoras Mimenda. del Congreso, súper lindas, está por Mami. acá Marimelda Cardona, está Gaby, Gaby Sánchez de México, que nos están saludando por acá, mil gracias. Ellas también son conferencistas del Congreso, por ahí con Marimelda ya tuvimos la oportunidad de platicar el día de ayer, con Mami. Gaby también ya platicamos la semana pasada y estamos aquí hoy todas listísimas para iniciar el Congreso ya la próxima semana y, Ada, la verdad es que yo estoy súper contenta de que puedas eh, ser parte del Congreso. Yo hoy en la mañana estaba, no, me parece que fue ayer, ya estoy como, se me, se me cruzan los cables con tanta información que tengo, pero en mi Instagram hablaba de que cada, eh, cada mujer tiene como una sabiduría y un talento especial. Y, y yo creo que la sabiduría que tú tienes a, a raíz de tu historia de vida, de las decisiones que has tomado, de las experiencias que has vivido, que a lo mejor no todo ha sido lindo, pues te han llevado a tener una sabiduría de la que gozas hoy y, y que hoy estás compartiendo y me siento súper agradecida de que puedas realmente ser parte del Congreso. Y bueno, pues hoy en el Congreso, Ada, te cuento que ya somos 48 escritoras, está maravilloso, estamos todas eh, como en los, en los últimos eh, preparativos para justamente poder abrir las puertas del Congreso la próxima semana. Así que bueno, eh, ¿qué mensaje quisieras dejarle a las personas que nos están viendo en este momento en relación al Congreso, Ada? Eh, que se inscriban, por favor, porque hoy día le decía una amiga, inscríbete, pero ¿cómo lo hago? pero digo, Les he dejado el enlace, todo, pero parece que no entienden que tienen que inscribirse, no porque vaya a costar la inscripción, sino que porque tienen que tener un registro para saber las personas que entraron y todo esto, y sea más fácil de, de, de estar ahí. Pero eh, vayan con una mente abierta a aprender. Porque yo creo que si uno dice, se para un día y dice, no, esto ya lo sé, es, ya es, eres caso perdido. Claro. Porque aunque tú sepas algo, siempre viniendo de otra persona, va a tener otra perspectiva. Va a haber otro ángulo donde tú lo vas a ver y decir, mm, no lo había visto de esa manera, aunque lo sepas. Entonces, vengamos todas, nosotras que vamos a participar y los que van a estar presentes o nos van a ver con una mente abierta que digamos... Nosotros no somos víctimas, so vamos a presentar un sí se puede. Eh, yo creo que eso es lo que más me agrada de todas estas cosas que eh, lo que te decía, quedarse como víctima es un rol que yo lo entiendo, no lo critico, lo entiendo porque es más fácil estar diciendo mira, a mí me pasó esto, pobre de mí, esto me sucedió. Pero es que el problema es que no le ayuda a nadie. No te ayuda a ti, no le ayuda a los demás, pero es comprensible, no critico, es comprensible. Y yo estuve en esa situación muchos años hasta que entendí que no me servía de nada. Cuando salí de ese rol y dije, no, es que yo tengo todo el poder en mi mano, soy yo la que decido. Ya nadie puede decidir por mí, soy yo. Yo no puedo estar dejándome pisotear toda la vida sin tener al la, lado a la persona que me pisoteaba, porque era yo la que me estaba pisoteando. Entonces, cuando tomas ese poder ¡Wow! en tus manos, yo soy la dueña de mi vida. Dios primero, porque Él me ha dado el poder. Entonces, si yo no tomo esa decisión, imagínate una vida perdida, ¿a causa de qué? ¿Para qué? O sea, yo tengo que buscar mi propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo en la vida? Mi propósito, yo encontré, mi propósito era dar. Dar en todas las formas de dar, no estoy hablando de dinero, de monetario, dar, dar de mí misma, porque si yo pasé todas las cosas que pasé no fueron en vano, no fueron para meterlo en un cajón y decir, mira, toda esa porquería pasé, no, eso, eh, yo en este momento se me ocurre, eh, es eh, el estiércol, el abono, sí, sí, de, de, sí. De, lo pones ahí, no pasa nada, pero si ese estiércol lo coges y lo riegas en el campo, Va a abonar la tierra. Y es lo mismo que pasa con uno. Si tú has pasado por tantas cosas que podemos llamarle como un estiércol, lo riegas hacia afuera y dice mira, esto va a abonar a otras vidas y puede florecer. Claro, claro que puede florecer. Oye, ahora nos están preguntando aquí en, en los comentarios, nos dicen entonces el dolor es información. El dolor es información porque el dolor es como te decía, si tú vives una vida sin dolor, sin nada, porque imagínate esas personas, hay unas enfermedades cuando hay niños que, que se pueden cortar, que se pueden quemar y no sienten dolor. Y es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque no tienes límite. Entonces el dolor hace que tú tengas un límite. Hasta aquí yo puedo soportar, pero cuando tú te vas acostumbrando, acostumbrando al dolor, es muy peligroso porque ya... Eh, tu límite rebasa y tú ah, soportas demasiadas cosas que no debes soportar, que no es normal soportar. Entonces, el, el dolor es una información que debemos escuchar más que todo nuestro cuerpo. O sea, somos seres intuitivos. Si el cuerpo te está diciéndote, te, te duele la cabeza, para y reflexiona. ¿Has respirado suficiente? ¿Respiras correctamente? O solo inhalas, tienes que respirar, respirar profundamente, duermes bien, tomas suficiente agua. Son cosas sencillas, pero el cuerpo te está diciendo, algo pasa conmigo, por favor, atiéndeme. Claro, claro. Y yo creo que muchas veces, eh, Adán, nos acostumbramos a que es normal, ¿no? Y a decir, bueno, pues es que es parte de mí, yo ya me acostumbré, ¿no? A, a mí siempre me duele la cabeza o yo siempre estoy angustiada, ¿no? O, o yo siempre tengo esta emoción y, y no. O sea, creo que hay una desconexión con nosotras mismas muy profunda eh, cuando eso sucede. Y, y es importante, o sea, es importante escucharnos, eh, hacernos caso y confiar. Porque creo que como mujeres, bueno, al menos, al, al menos a mí me pasa que a veces... Tengo la intuición de, a, ver, a, a este a esta molestia, a esta incomodidad, a este dolorcito, le tengo que poner atención. Eh, pero a veces como que decimos, ay, no pasa nada, ¿no? Este, mañana se me quitará, ¿no? O, o hoy no me dolió tanto, ¿no? Hoy no fue tan incómodo, pero creo que no es así. Pero tu o sea. interior sabe que sí, en tu interior sabe, sino que tú tratas de camuflarle si no, no es para tanto, o sea, porque te quieres hacerla fuerte, porque quieres decir, no, es que yo sobrepaso todo eso porque yo soy más fuerte que el dolor. No, para, para, para, porque el dolor te está diciendo algo, te está diciendo algo. Y no porque seamos hipocondriacos, que no, me duele todo. No, no se trata de eso. Se trata de escuchar, sentir y escuchar. Claro, claro. Y al final, eh, nuestro cuerpo está ahí, no, está como siempre disponible dándonos estos mensajes. Y es importante, justo lo que dices, poder parar y, y tener esta conciencia de qué es lo que me está diciendo mi cuerpo en este momento. Incluso, ¿no? Eh, yo invitaría a las, a las personas, a las mujeres que nos están viendo en este momento, quienes nos, nos verán en diferido, ahorita mismo, o sea, háganse una pausa, ¿no? Y hagan como este escaneo, de decir, a ver, en este momento... ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Desde cosas tan sencillas como estoy cansada y que a veces no le hacemos caso al cuerpo y seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, ¿no? A pesar del cansancio. Entonces yo creo que es, es, es un ejercicio de, de autoconciencia muy importante, Ada. ¿Sabes? Pero ¿qué sucede? Que ¿Por qué nosotros no nos paramos a reflexionar? Y es, si tú, si tú lo analizas, es una lógica tremenda. Tú no te paras a pensar o reflexionar, decir, bueno, tengo que pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque eso significa que tú tienes que actuar. Okay. Y tú sabes que tienes que actuar. Pero como es más fácil pasar la vida como una cinta productora, entonces, ¿qué haces? Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa y no paras. Hasta que un día paras en el hospital, te tienen que operar, el, el corazón se paró, cualquier cosa. Porque el parar y y decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo a mi alrededor? Significa que tú tienes que tomar acción. Y muchas veces nos acobardamos delante de las acciones, porque las acciones tienes que tener fuerza y valentía. Claro, sí, totalmente, totalmente, Ada. Le damos la vuelta ¿no? a, esa, a esa acción que está ahí enfrente. Y por supuesto que hablamos no solo del dolor físico, sino del dolor emocional, del dolor uh -huh. del alma. Que, que yo creo que es mucho más profundo un dolor emocional, un dolor del alma, que un dolor físico definitivamente. Eh, me parece que es algo que requiere mucho más eh, trabajo personal para poder superar ese dolor. Pero justamente de esto vamos a hablar en tu conferencia, así que ya no vamos a revelar más detalles, ya nos vamos a, a guardar... Eh, el secreto para dejarlos eh, ¿no? con esta expectativa, ¿no? para que cuando okay. estén dentro del Congreso puedan enterarse de todos los detalles. Así que, Ada, es un gusto tenerte aquí. Mil gracias por conectarte ya para ti tarde en la noche este, en Noruega. Acá en México apenas es, va a ser la una y media de la tarde, pero para ti ya casi son las nueve de la noche. Okay. Mil gracias por hacernos este, este espacio. Me dio mucho gusto que nos pudiéramos dar la oportunidad de presentarte por acá en mis redes sociales y, y que, bueno, sigamos haciendo esta tribu y esta comunidad de mujeres que trascienden. Súper. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Gracias a ti, Ada. Para inscribirse al Congreso, recuerden que hay que hacerlo a través de un link de registro. En un momento más, en cuanto terminemos este live, yo lo voy a dejar por acá el link. Y si ustedes ya ubican a Ada y conocen a Ada, también ella eh, les puede proporcionar el link correspondiente para que se puedan unir. Iniciamos el Congreso el próximo 8 de diciembre, es decir, ya en muy poquitos días. Gracias, Ada. Te mando un beso y nos despedimos de este espacio por ahora. Adiós. Chao. Tchau!